Bueno, estoy esperando que Instagram me avise si alguien se va a conectar o está conectándose. Bueno, ahí tenemos el primero. Bueno, muy buenas noches, Rosilma. Gracias por estar a tiempo. Bueno, vamos a primero a saludar a las personas que van a llegar poco a poco, a las personas que van a ver la grabación más tarde. Muchísimas gracias, Mari. Siempre fiel. Hola. ¡Hola, Angélica! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto que estés aquí conmigo también! Bueno, me presento otra vez más. Este es un martes. Disculpen el día jueves que no pudo estar presente. Se los dije por Instagram. Para mí fue una experiencia maravillosa con mi compañera Mari. Nos sumimos en el evento de Tony Robbins, que fue maravilloso. Se los recomiendo a cada uno de ustedes que quiera tener un cambio en su vida. Cambio para bien. Es tanta inspiración, tanta información, tantas cosas maravillosas que nos sucedió desde el jueves al domingo. Quedamos exhaustas, pero llenas de otro tipo de energía. Bueno, mi nombre es Ada Escalante. Como les he dicho anteriormente, soy autora del libro Galápagos con Amor. Fue publicado el año pasado. Eh, es un honor a mi madre que falleció en Ecuador. Ella, es nacida, eh, fue, na, ella nació en Noruega. De padres noruegos emigró a Ecuador con sus padres después de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro triste, pero al mismo tiempo con mucha esperanza de perdón, de alegría, de todas las cosas que uno lucha por tener. Les recomiendo y también les recomiendo que se inscriban a la preventa de mi próximo libro Cuando la boca calla el cuerpo habla. Así que esto va a estar pero súper, súper interesante. También doy cursos de escritura escritura terapéutica primeramente, segundo eh, eh, voy a comenzar también a dar eh, cursos sobre cómo escribir y publicar tu libro, esto viene poco a poco, pero suficiente por mí, de mí es, por esta vez, esta vez tenemos una invitada que es, eh, viene, o sea en este momento está en Haití, pero ella es dominicana, doctora, es una mujer que escribió un libro tremendamente fuerte para mi, mi punto de vista. Eh, cuenta Bueno, ella nos va a contar de qué se trata el libro, pero es una historia de su esposo, la muerte de su esposo, y cómo uno sobrepasa el duelo, cómo puede uno llevar el duelo después de una muerte tan trágica como la fue la de su esposo. Pero suficiente por, por este momento. Eh, queremos saludar a que por favor se una con nosotros Rosilma. Eh, gracias por estar en un conmigo desde el principio. Gracias, gracias, eh, Rosilma. Es un placer realmente que hayas podido estar conmigo. Yo sé que tienes un tiempo bastante limitado, muy ocupada. Y, y gracias, realmente gracias. ¡Ay, qué gusto ver, Rosilma! ¡Qué alegría! Buenos días, ¿cómo está Ada? Buenas tardes, buenas noches. Sí. ¿Cómo Buenas noches han... por acá, sí, acá ya estamos de noche, son las 8, aunque está clarito, está todo el sol resplandeciente. Ya, ya es noche. Tú tienes todo el sol Aquí muy está... sí, fuerte. Sí, sí, déjame cambiarme porque está el sol muy fuerte. ¿Me escuchas sí. bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ok, yo te escucho bien, felicidades por todo to todo lo que estás haciendo. Gracias, Roselma, gracias, gracias. Un sí. más de crecer, sí, sí, sí. En vez de uno calmarse a la edad que uno tiene, dice, no, ahora hay que aprender más y seguir adelante y seguir y seguir y seguir. Entonces, es un no parar. Es Lo bueno así es que mismo. Compañeras de viaje, como Mari, que me como digo ella me, me me lleva mis locuras y sale conmigo y dice, vamos, vamos, vamos, vamos. Pero que un placer realmente, eh, chequeado de nuevo, porque cuando yo compré tu libro el año pasado, y eh, claro, uno lo lee al principio y después lo vuelve a leer y ahora está repasando otra vez, y me entró un dolorcito en el pecho de, de realmente de leer tu libro, porque duele, duele realmente. Pero es algo que como tú dices en el libro también, todo lo vamos a pasar. Así que mira, el querida, de... amada, Rosilma, con el corazón, te pido, con... esto es una conversación entre amigas, una conversación del alma, te entrego la palabra, tú te vas a presentar de dónde eres, quién eres, qué has hecho, y vas a presentar tu libro, hablar de lo que tú quieras, y es tu casa. Así que te doy la palabra a ti, bienvenida. Bien. Muchas gracias primero a ti, Ada, por haberme invitado. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí con ustedes, con todas las personas que nos están viendo ahora y con lo que, todo lo que nos van a ver en diferido. Eh, mi nombre es Rosilma Morales Rainbow. Eh, como bien dijiste, yo el año, en el 2019, en diciembre, de repente pierdo a mi esposo, un esposo querido, amado, un tremendo hombre. y salió un día de la casa, no regresó, murió de un infarto agudo al miocardio. Eh, fue una gran pérdida, no solo para mí y mis hijos, sino para toda la familia y para todo lo que lo conocían. Eh, a partir de ese libro, yo caí en una depresión y entonces eh, un día me senté a escribir. Y yo no sabía, fue una carta que yo quise eh, decirle a él, escribirle a él porque como te dije, murió de repente no hubo despedidas. entonces una de las personas que, que yo fui a ver, me dijo de escribir esa carta, esa carta se fue transformando y, es, y, y así de repente eh, sal, surgió mis cuentos sobre la vida y la muerte eh, la versión que tengo aquí eh, fue, fue la, la puse en Amazon eh, y gracias a Dios y a todos mis compañeros y a todo el apoyo que tuve, se hizo bestseller. Bestseller significa, como sí. ya tú lo sabes, porque tu libro ha sido bestseller también, es sí. la, la, la, el libro de más vendido en, en algún momento en la librería más grande del mundo que es Amazon. Eh, oh, mi mi libros cuentas son, son 15 cuentos, diferentes tipos de pérdida, porque... Como te dije, yo empecé a hacer una carta a mi esposo, pero yo seguí eh, haciendo diferentes historias para los diferentes tipos de duelo. Porque la, una persona, por ejemplo, tiene un duelo no solo por la muerte de, de una persona querida, pero también un duelo puede ser por, por la pérdida de un miembro, o sea, le, hay que cortar un brazo, una pierna, una, algo así, por la, la pérdida, incluso hasta de una joya, se te pierde una joya querida y eso es, tú sientes ese dolor, el duelo viene de la palabra dolus, del latín, duelo, duele, el due, el dolor duele, entonces eh, en mis cuentos hay uno que es sobre un aborto, una madre que, que tiene un aborto espontáneo, eh, o sea, que ella no, no fue un, uno que, que... sino que tuvo un aborto. Eh, hay un niño que pierde un perrito, o sea, son diferentes tipos de duelo. Y ese, he estado metida tanto en este tema, que ahora mismo me acabo de inscribir en una universidad en México para hacer una, una maestría en tanatología. La tanatología es la persona que a, acompaña al, al doliente Puede ser una, un doliente que sea él mismo el que está en, una, en un proceso, en una etapa terminal, puede ser una persona que ya perdió eh, un miembro en su familia, o puede ser, como te digo, en los diferentes tipos de duelo. La, el tanatólogo eh, se, se encarga de darle acompañamiento o a la persona enferma en su etapa terminal o bien a, a, lo, a los dolientes, a los familiares que quedan atrás. Entonces, en eso es que estoy envuelta muy ahora. Como muy importante ese tema, porque yo te digo que es bien difícil a veces, según la cultura, porque aquí, por ejemplo, es esto de hablar de, de dolor, ok, se murió, se murió y ya está, se enterró y, y chao, ¿no? Como que aquí okay, no, eso, no es tanto el dolor, pero no te como que no te deja mostrar tanto de que te duela porque es un proceso que tiene que pasar. No, entonces, como tú hablas, eso, eso de tienes que, que tratar de transmitir porque es parte de la vida que te duela también es normal. O sea, no, no está mal. No todos tenemos una pérdida de cualquier tipo en algún momento. Eh, la, en la tarea de esta semana que me han puesto, ha sido escribir por casualidad un cuento. Estoy feliz escribiendo un cuento. Eh, lo hice, a, es un conejito que pierde un hermanito conejito y cómo ese, ese conejo tiene to, pasa por las cinco etapas del duelo en mi cuento. La, él tiene el shock, la ira, la depresión y al final él tiene la aceptación de la pérdida de ese hermano. Y bueno... La doctora Elizabeth Cuberro fue la que, la que instauró estas cinco etapas del duelo. Y te digo, estoy muy contenta, es algo totalmente nuevo para mí, que nunca pensé envolverme en este en ese campo, pero Ay. quizás ese va a ser mi futuro. Sí, bueno, a la, la, la gente que no te conoce y que van a estar viendo también eh, gente que me conoce a mí, bueno, no saben quién eres tú. Eh, tú eres eh, doctora, médico, dominicana. Soy do, soy dominicana. Eh, conocí a mi esposo, como te dije, porque a mí me eh, yo llegué a Haití por una linda relación, un, un amor que comenzó desde bueno, desde que yo llegué al aeropuerto, él fue que me fue a buscar porque yo vine a Haití, donde actualmente sigo viviendo, hay uno de mis hijos que vive aquí conmigo, los dos más grandes están en Francia, y este, este señor era el, el distribuidor, a la persona en la que yo venía a Haití a hacer la presentación de unos productos de, de, de, de producto farmacéuticos. Yo eh, llegué joven, eh, llena de entusiasmo, y este señor... Porque aquí se habla francés, entonces sí. cuando me, me reciben en el aeropuerto me dice hola mucho gusto soy Miguel y yo ay tú hablas español qué bueno y desde ese mismo momento fueron nueve días maravillosos los cuales los dos nos quedamos enamorados y el mira se me hagan hasta los ojos de pensar eso sí. eh, eso yo dejé la medicina y, regre, y vine a este país con mi maletita cuesta entonces eh, de ahí salieron estos tres lindos niños y bueno, eh, ha sido, fueron 30 años de felicidad, de una gran felicidad eh, y que me ha tocado salir desde abajo para seguir mi vida sin esta persona que fue un gran motor en mi vida. Pero al mismo tiempo él te dio una base, como tú mismo lo dices, fue tanta felicidad que él te dio esa base, ese fundamento para que tú puedas estar fuerte en este momento. Sí, sí, sí. Aunque tengo los ojos aguados, pero sí. Yo, yo que soy... la emoción es normal, es normal, o sea, es parte de tu vida. Él ha sido siempre. Tienes tres hijos que son parte de él también. Es normal sentirse así. Sí, sí, sí, sí. Eh, yo sé que voy a salir adelante. Quizás este año o el año que viene voy hasta, hasta tu casa porque tengo que ir a ver mis hijos. Tan pronto la esta pandemia... Me, me lo permita, agarro mi maleta y me voy a Europa. Sí, claro, tenemos que planificarlo, porque con Mari digo, vamos a planificarnos bien, ya cuando esté más tranquilo todo esto, y nos vamos a juntar, sí. a lo mejor nos juntamos todos en España, o qué sé yo, en algún otro sitio, pero sí, de vernos nos vamos a ver todos. Qué linda, Rosilma, eres admirable, dice Mari. Sí, es verdad. Ay, es verdad. gracias. Sé que, sé que acabo de ver que mis dos hijos están también mirándonos, Ay, Besos para ti, los quiero, los amo. Sí, lindo, precioso. No, que, bueno, aparte, el, tu, yo estuve leyendo acerca del de libro, eh, cuenta un poquito acerca de lo que le pasó a tu esposo. Bueno, yo sé que él murió de un infarto, pero antes de esto ah, hubo algo más trágico, ¿verdad? O sea, no más trágico, sí? sino que algo trágico sucedió. Haití es un país trágico, Haití es un país que no es fácil vivir, hay mucha, ahora mismo siempre es el país más pobre del tercer mundo, pero es donde me ha tocado vivir, entonces eh, por los últimos 30 años y quizás más, Haití está envuelto en, aparte de la pobreza, en mucha delincuencia, parte de esa delincuencia es el secuestro, ahora mismo tenemos a alguien muy cercano que está secuestrado, la semana pasada también hubo un secuestro de alguien cercano mi esposo desgraciadamente también fue secuestrado fueron cinco días de negociaciones cinco días de estar pegado en un teléfono eh, hasta ahora por suerte había sido de un cambio tú, tú, mi persona querida es una mercancía para mí, yo, yo, yo pago por, por, su, por su libertad eh, la de, esa eso. El, el secuestro es un tipo de pérdida, o sea yo siento que aunque él no murió eh, de, inmediatamente eh, fue, él murió seis meses después del secuestro y siempre dijo que en un futuro él iba a contar todo lo que pasó, pero no le dio tiempo eh, él, fueron cinco días donde él dice que hubieron momentos muy difíciles momentos agradables también cosas que podía sobrevivir una de las cosas que se lo agradezco a, a los secuestradores, es que él era diabético y le mandaron a comprar su medicamento. Cuando uh -huh. vieron que él no podía comer ni nada, y eran medicamentos caros, se lo mandaron a comprar. Por, por lo que te digo, ellos no quieren no quieren hacerle daño a esa mercancía. Mm. Entonces, ah. eh, esas son las, las cosas que uno tiene que vivir aquí. Mm. Ah, son momentos muy difíciles él lo vivió, después nos fuimos a, a, a París, donde mis hijos, acabando casi de llegar, él se enferma, no sabemos por qué, se le hicieron todos los análisis. El día que sale del hospital de París, él, eh, ese mismo día recibimos la noticia de que su padre muere aquí en Haití. Entonces, pues, fueron golpe tras golpe que, que fue recibiendo y su corazón no pudo aguantar. Son cosas que, bueno, que pasan en la vida y yo sigo aquí por ahora luchando, batallando por tratar de sacar adelante esta compañía que él me dejó. Esa compañía que, que por ahora, que vendemos todavía productos farmacéuticos, está en pie, él y su padre la, la pusieron en pie, nosotros tenemos la... Eh, mi, yo, mi hijo, mi, aquí está mi cuñada, está mi cuñado... Todos tenemos el, la la, el, el, el, la cosa de salir adelante, tenemos que ser, salir adelante con esta compañía. Y eso, son cosas que, que me han pasado. Pero, Jorge Humberto eh, dice, Jorge Humberto, que en México recién hay una comunidad eh, haitiana que está prosperando con trabajo honesto. Y yo creo que en todas partes hay gente que igual es honesta, ¿no? Pero pero dime, Rosilma una cosa que a mí me llega en el momento cuando estás hablando de esto de los secuestradores. ¿Cómo, cómo tú has tratado el, el perdón hacia ellos? Porque tiene que ser duro pensar que, bueno, el, eh, la otra vez hablamos que a lo mejor el ataque que le dio a tu marido, el paro cardíaco, puede haber sido una consecuencia de lo que él sufrió en el secuestro, ¿no? Pero ¿qué, qué ha pasado contigo referente a esta gente que hizo este daño? Mira... Como yo te digo, mi duelo todavía está aquí. Yo no he acabado de salir de ese duelo. Yo estoy haciendo todo lo posible. O sea que estas personas, ah, por el, el, el secuestrador más importante supuestamente lo mataron. Pero es toda una, es una cantidad de gangs importante que hay en este país. Yo no lo he perdonado todavía. Mi corazón no me... O sea una gran pérdida que yo tuve que tuvieron mis hijos una gran pérdida y yo no estoy 100% eh, con ¿cómo te digo? yo no he perdonado a esa gente no es verdad, si te digo que sí miento eh, estoy luchando para seguir aquí, pero ya mis planes son irme para mi país el, el año que viene o sea que eh, Haití yo no sé cómo va a salir, es verdad que hay mucha gente honesta, como, como dice eh, Humberto, a, va, hay gente en la comunidad haitiana honesta, aquí, en, aquí también, en, en Miami, o sea, hay muchos haitianos regados por todo el mundo, pero el problema es que ahora mismo, me acaba de decir una compañera mía de trabajo, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? Porque a cualquiera, en cualquier momento, le puede le puede pasar Perder la libertad ah, es duro. Y al final, viven, eh, aunque no lo hagas ahora, vives con ese estrés pegado al cuerpo, porque tú vives así como pendiente. ¿Cuándo será mi turno? ¿Cuándo será mi turno? no? ¿O el de mis sí. hijos? Ah, así mismo, sobre todo el que está aquí. Es un muchacho de 25 años, que pobrecito, él tiene que salir, tener amigo, una novia, tener, salir. No, estamos aquí como... En su misma casa uno está como quien dice secuestrado, porque aparte de que ahora no, no, ahora fue hace un mes que el coronavirus pegó fuerte en Haití y lo grande es que aquí no tenemos un, sistem un sistema sanitario importante, o sea que los hospitales están abarrotados de personas, hay muchos que se están muriendo, aunque gracias a Dios el, aquí eh, la, el virus no ha pegado tan fuerte, o sea que la gente no está muriendo tanto como, como en otros países. Entonces, eh, la, el sistema de salud no, no está eh, adecuado, pero el, la, la, aparte del, del, del virus, también tenemos los secuestros, tenemos la delincuencia, tenemos muchas cosas. No quiero seguir hablando más mal de Haití. No, no, no, no, no se trata de hablar mal, sino que es la situación que tú estás viviendo en este momento, o sea y es, es de es de como eh, en cierta manera comprenderte de que por qué tú no puedes perdonar, porque dice bueno, es que yo vivo con esa tensión todos los días, pasará hoy día, a mañana, entonces no puede estar tranquila, ¿no? Yo, yo voy al aeropuerto, yo me voy ya dentro de unos pocos días a Santo Domingo, a mi país entonces, eh, la última vez que fui, hasta que yo no pasé el letero que decía a, eh, aeropuerto de Toussaint Louverture, mi corazón no estaba tranquilo porque mm. mi, uno, uno va mirando y uno, porque son en cualquier zona, puede aparecer cualquier persona y te y te, y te puede hacer un daño. Mm. O sea que sí, se vive con una, una muy grande incertidumbre. Tú un, no cuándo te va a tocar. Qué terrible, porque vives en, en un miedo constante y eso tiene que ser casi peor que Cualquier otra cosa, porque no te deja vivir tranquilo, no nunca puedes ¿No? estar como planificando. Dice pues, bueno, y si me pasa esto, y si me pasa este otro, no. Yo, yo realmente doy gracias a Dios por el lugar donde vivo, porque a pesar de que a veces uno se queja de tonteras, porque son tonteras, y, y sí. eso es lo lindo de escuchar eh, comentarios o entrevistas con gente que vive en otros lugares también para ver y poder prospectar cómo la gente vive en otros lugares, porque a veces uno se encierra en su, en su círculo y dice, no, yo estoy súper bien, aquí no me pasa nada, pero también, o sea, tener un poquito de empatía con la gente que está alrededor tuyo, o sea, la vida no es tanto como, como uno lo está viendo acá, ¿no? No, eh, aquí eh, uno tiene que tener un poquito, por ejemplo, tú que vives en un país magnífico. Tú tienes eh, pequeñitos problemas y lo haces grande. Aquí nosotros tenemos muchos grandes problemas, porque, ok, yo tengo mi carro, yo tengo mi casa, yo tengo tres comidas en la mesa, pero la gran mayoría del haitiano no puede ni comer tal vez ni una sola vez. Entonces, pues, todo esto es lo que ha llevado a este país a esta gran delincuencia. Aparte que el gobierno, ninguno de los que han venido en los últimos treinta y tantos años y antes de eso había papadoc, ninguno de esos gobiernos se, se encargan de echar para adelante el pueblo. Ellos solamente quieren coger para ellos y su familia. Ellos están bien, o sea, los problemas son pequeñitos comparado con todo lo que tenemos aquí. No, por supuesto, por supuesto. O sea, ¿nosotros qué problema vamos a tener relacionado con esto? Te digo, o sea, no, no es problema sí. realmente, son un lujo. Pero yo te digo, a veces uno, o sea, es difícil ponerse en la situación tuya, porque es una situación bien dolorosa. Pero yo me pongo a pensar también cómo, cómo se sentirán, no por eh, menospreciar tu dolor, sino cómo están pasando la gente que afuera, que llega al extremo de tener que secuestrar a alguien para poder dar de comer a lo mejor a su familia. Hay gente que lo hace por maldad, eso estamos de acuerdo sí. a todos. Pero... Pero llegar a ese extremo de decir, no, yo tengo que hacer esto porque si no mi, mi, mi gente se muere de, de hambre, ¿no? Porque si esta gente que tú dices le dio hasta la, la medicina de, de diabetes a tu esposo, es porque no tienen un mal corazón, sino que están en una situación terriblemente mala, ¿no? Y culpa sí, sí. de los gobiernos, culpa de la gente que está gobernando, que no hacen lo que tienen que hacer por su pueblo. De Eso hacer? es el problema. sí. Pero eh, vamos a seguir para adelante, yo sigo para adelante, eh, yo soy una persona luchadora, aparte de, de mi libro, déjame enseñártelo otra vez que, para que se vea bien, mi estrella, aparte de mi libro yo hago joyas, yo yo trato de, de, de diseñar joyas, eh, yo, mira, mira qué cosa más linda. ¿Lo no sé. vendes allá eh. o, o los vendes en otros lugares también? Sí, sí, sí. Eh, hay Trato de, de, de hacer ventas aquí entre, entre la gente conocida, pero también eh, en Santo Domingo he vendido algunas. O sea que por, hay muchas cosas malas, pero es uno mismo que tiene que decidir salir de abajo, salir para adelante. Y es lo que yo he hecho. Me, me entretengo haciendo mis joyas eh, ahora mismo con mis tareas. Por ejemplo, me decían de hacer un mapa mental. Yo salí de la universidad en el año 85, o sea que eso no se hacía en aquella época, o por lo menos no se no se usaba el término mapa mental. No. Entonces le tuve que preguntar a mis hijos, ¿qué es un mapa mental? Bien. Por suerte <coughs> que está Google, Google me dijo y me, y me enseñó ejemplos. Después la semana siguiente me dicen de hacer un tríptico, y ahora ¿qué es un tríptico? Un tríptico es un brochure, ahí aprendí a hacer un brochure. Esta semana, como te dije, es un cuento, pero me dicen hacer un cuento en Vina. yo, ¿qué es Vina? Busco la palabra, ¿qué es Vina? Vina es, un, es en, en pareja. Pero, o sea, que estoy aprendiendo cada día, estoy feliz haciendo eso, eh, y eso es lo que me está sacando adelante, de mi duelo, de mi, de mi burbuja en la que yo estaba metida, una burbuja de tristeza. Rosilma, dime una cosa que a mí me interesa saber para que la gente escuche eh, Cuando tú empezaste a escribir el libro, por supuesto, te dijeron Escribe, escribe acerca del duelo porque eso te va a ayudar ¿Qué hizo en ti cuando tú empezaste a escribir? Ok, hubo un, un accidente que pasó Había un señor que era, bueno, es, es el, alguien muy allegado No te voy a decir quién, pero muy allegado a la familia a la cual mi marido le prestó un dinero. Eh, cuando, cuando él murió, esa persona vino llorando, triste, él y toda su familia, muy cosa. Yo cuando eh, le encontré los papeles, porque mi, mi esposo me había dicho, fulano me debe dinero. Entonces lo confrontamos, mi hijo y yo, y le dijimos, mi esposo murió, eh, devuélvenos el dinero. Él dijo, no. Eso era entre mi amigo y yo, ese problema, ya eso y eso pasó. Entonces yo dije, pero espérate, no, no puede ser así. Y fui y se lo comenté a su esposa cuando me la encontré en el supermercado. Mira, tu esposo le pidió un, un dinero a mi esposo y nunca se lo devolvió. Ah, no, eso no es verdad. El señor en la noche me llamó y me amenazó. Me oh. dijo que, que, que, oh. no, que no podía ser, que yo no, que sí, o okay, que eso había muerto ya. Entonces a mí me dio tanto coraje eso que yo me senté en mi laptop y empecé a escribir El Padrino Tramposo. Ese es, una, ese es un cuento que terminé, yo creo que inmediatamente. Se lo mandé a mi cuñada que, ta, que estudia escritura, hace como tu curso de, de cómo saber escribir, ella me dice, porque al final la pobre viuda quedaba llorando y los hijos sin dinero, no sé qué, y el, y el padrino tramposo, comprándose un carro nuevo, una casa y no sé qué. Mi, mi cuñada me dice, no, eso no está bien, eh, hay que ponerle más picante a ese cuento. Entonces yo cambié el final. <risa> y puse que el padrino quedó solo, que la, la hija se mató. Nada de eso es verdad. No, eso, no, no pero... un cuento, claro. <risa> Entonces dijo yo, pero mira qué bien, que me gusta ese cuento. Y lo publiqué en muchos sitios. Y la gente, bueno, mis hijos se enojaron muchísimo conmigo, porque ¿cómo vas, tú le vas a desear eso a esa gente? Digo, no, no es así, yo no le estoy deseando, eso salió un cuento. Cuando okay. ellos eran pequeños, cuando ellos eran pequeños, ellos, mis hijos me decían, mami, hazme un cuento, vamos a poner de una hormiguita. Y yo les sacaba un cuento, de una hormiguita que salía al bosque, que no sé qué. Y, o sea, que yo creo que eso yo siempre lo tuve en mí, pero nunca lo desarrollé. Entonces, a partir del padrino tramposo, después conté la historia de Toribia. Tori era una perrita que nosotros teníamos, que llegó un día a mi casa y que se quedó en la casa. Nos adoptó ella a nosotros. Y entonces eh, puse el nombre de la perra, pero inventé una historia. Así, eh, un día, cuando en mi pantalla de Facebook aparece el profesor Francisco Navarro, y que dice, te voy a hacer un libro, crear un libro, no sé qué, entonces se me vino la idea, ok, voy a seguir haciendo más cuentos, y así fue que salieron, primero 12 cuentos, déjame contarte, hubieron 12 cuentos, la muchacha que me estaba eh, haciendo las correcciones del ortograf, de la ortografía, me dice, 15, eh, 12 es muy poco, vamos a ponerle 15 cuentos, en ese momento yo iba camino a Boston en un road trip. Íbamos por carretera. Era un, un viaje que duraba tres días. Entonces digo yo, ok, déjame hacer tres cuentos más. Voy pensando, ok, voy a hacer un cuento sobre el aborto. En lo que iba en la carretera, ideando, ok, voy a hacer un, un, un, un, un cuento sobre el secuestro. Como ya yo he vivido el secuestro, ok, ese se llama secuestro, droga, y no recuerdo el nombre, secuestro, droga y, y pobreza, algo así se llama ese cuento. Y así en el camino, eh, de regreso a Atlanta, ya tenía mis tres cuentos. Entonces, que es algo que me sale, este de, de ahora, el que estoy haciendo para, para, para mi en Vila, con mi compañera de México, eh, a ella le encantó. Tenemos que seguirlo arreglando, pero, o sea, que, que los cuentos son algo fáciles para mí. También me inscribí en, en uno, eh, mandé un cuento a, una, a un concurso literario en, Maya, en, en España. Yeah. O sea, que estoy tratando, estoy tratando. Sí, qué lindo, qué lindo. Porque eso es lo que yo hago con los cursos que estoy dando, es incentivar a la gente a escribir. Porque dice, porque yo no quiero escribir un libro, que no se trata tanto de eso, que escriban un libro. Se trata de hacer la acción de escribir porque eso te ayuda, te ayuda a relajar tu mente, te ayuda a concentrarte, te ayuda a, a poner en, en línea todos sus sentimientos y ver realmente dónde están, porque a veces tienes sentimientos ocultos que ni siquiera tú te das cuenta, ¿no? Pero cuando comienzas a escribir, Ale. comienza a brotar y brotar todo eso que es maravilloso. Yo te digo, yo vivo encantada de la escritura, vivo encantada y, y quiero transmitir eso que la gente... Eh, eh, eh, aprende realmente cómo es escribir porque es como que la, todos tienen esa, ese paradigma, no, escribir no, yo no sé escribir, yo no sé gramática yo no, yo no sé cómo se escribe si no se trata de eso, si no se trata de gramática se trata de escribir de la acción de sacar el corazón sí, sí. No, eh, eh, te deseo mucha suerte en eso eh, ojalá se, se inscriban muchas personas porque la escritura como dice te, te limpia la mente y el alma, te, te sacan todas esas ideas, y bueno, después cuando uno los relee eh, dice, pero tal cosa, y se da cuenta uno mismo de todo lo que tal vez está... La que piensa a veces, sí. <risa> que la mente son tan grandes, pero cuando las ves en el papel, dices, pues si no era para tanto lo que estaba pensando, ¿no? <risa> ajá, ajá. Sí. No. Sí. Así que tienes planes de más libros, cuéntame O sea, aparte ya sé que estás estudiando esto en la universidad Pero ¿qué, ¿Piensas sacar otro libro o hacer alguna otra cosa con literatura? Sí, creo que voy a hacer otro de cuentos para niños yeah. eh, A mí me gustan mucho los niños eh, Entonces pues algunos cuentos, sobre todo este, este que estoy haciendo hoy Me salió como tan lindo tengo que pulirlo, lo, el, el sentarse y escribir no es que ya de una vez, uno tiene que tomar su tiempo, leer, por ejemplo, mi, mi compañera en México ponía que el conejito corrió, yo no, espérate, el conejito no, sal, salta, entonces pongo el conejito saltó, y cosas así, hay que investigar, claro, hay que... Claro, eso, claro. eso ya es una cobertura para un libro, mm, por supuesto. Claro, pero pero escribir, yo tengo eh, en mi Facebook, mis eh, eh, lo, los cuentos de Rosy se llama. entonces yo trato de muy casi una vez por semana de poner alguna frase positiva, de poner parte de algún cuento, yo yo le doy a, a ahí eh, mis ideas, mi escritura, yo lo, lo plasmo en los cuentos de Rosy, eso es, es mi, mi Facebook. También tengo sí. el Facebook, mi Instagram para mis joyas. Eh, Rosilma Villue eh, Creación se llama. Sí. Así que por Entonces, lo menos pasa ocupadísima. ¿eh? Sí, aparte del trabajo aquí en la oficina, todavía estoy en el trabajo, pero eh, llego a mi casa, no me acuesto, no me duermo, yo trato de hacer de mi vida algo positivo. Qué bueno. Qué bueno Eso es lo que nos hace mejores personas también porque siempre estamos buscando canalizar algo nuevo, buscar las formas positivas de pensar, de, de transmitir a los demás que no todo es negativo, no todo está mal. Siempre tienes que sacar lo mejor de ti yo digo que después de estos cuatro días que, que de experiencia que tuve de con Tony Robbins fue pero espectacular darse cuenta que uno realmente tiene eso dentro pero que no lo saca por temor esto, temor a este otro temor a este otro, ¿qué dirán? que y si hago y si no hago entonces es comenzar a creer en ti mismo ¿no? eso eso es una buena cosa comenzar a creer en uno mismo y vi di tu, tu, tu diploma, felicidades. Sí, De Tony. Lindo. No es cualquier cosa. es no, súper, orgulloso, Qué bueno. súper orgulloso, Fue sí, pero maravilloso, sí, maravilloso. Sí. maravilloso. No sé si sí, espérate, te voy a mostrar un poquito mi, mi orgullo. Ajá. Este es... Eh, Tony Robbins tiene Caminar sobre el Fuego, pero eso es en, virt o sea, en virtual no se puede hacer, lógicamente. Entonces te hace romper una tabla donde tú pones por un lado qué es lo que tú quieres quebrar, qué es lo que tú quieres romper, con qué quieres, con qué estigma tú quieres romper y qué es lo que tú quieres lograr después de romper eso. Y claro, se hace practicar la respiración y todo para poderlo romper de un solo golpe, ¿no? Y cuando lo logré... Okay. Y, claro, Oh, fue algo pero espectacular, algo que te pasa adentro, que dice, wow, pero si yo no puedo hacer esto, ¿por qué no puedo hacer otra cosa? Claro, claro. No? Hay que... Qué bueno que sí, porque hay que seguir adelante. Qué bueno que lo hiciste, es una, una meta lograda. Yo, sí. yo, bueno, yo también estoy tratando de, de seguir mis metas, de, de estar eh, más bueno. Salir del hoyo en que yo estaba. Yo creo que lo estás haciendo, lo estás haciendo muy bien. Eh, es un proceso que toma mucho tiempo a veces, pero yo creo que el, el arma que tú has cogido ahora en tus manos es un arma poderosa. Porque no solamente te está ayudando a ti a, a sanar ese dolor, sino que estás ayudando a otras personas también comunicando que también se puede hacer y yo estuve leyendo, repasando uno de los cuentos y es fabuloso porque tú hablas de todo tipo de duelo, ¿no? de duelo de una pérdida, como decías una joya, que te muera no solamente la muerte de una persona, sino que eh, la, el mismo divorcio ¿cuánta gente sufre de eso? Sí, y no lo sí. recupera porque no lo trata y ahora mismo con la pandemia, mucha gente ha perdido su trabajo, eso es, es un duelo, claro, claro. eso se te mueve el piso, tú no sabes qué va a pasar en tu futuro. Eso son, hay muchas, la, psicológicamente este virus ha maltratado a muchas personas. Entonces pues, son con mi libro yo espero y, y sé que lo he logrado, ayudar a muchas personas. Lo he leído en los, las reseñas que me dejan en Amazon y sí. también me han mandado sí. mensajes personales, de gente que me dicen gracias, gracias. Eh, eh, por ejemplo, mis hermanas y mis hijos todavía como no se sienten con, con el ánimo de leer mi libro. Yo les digo, léanlo. Hay, hay buenos eh, consejos, hay cosas para para sacar eso esa, esa negatividad, para sacar ese dolor que tú tienes por cualquier tipo de pérdida. Yo, ¿Pero ¿Por qué no lo eh, quieren lo, leer? ¿Cuál es la razón que no quieren leerlo? No? Porque porque piensan el primer eh, el primer libro se trata de una familia y es más o menos la historia, mi, mi historia, donde estaba el hijo mayor y el papá que eran, eh, hablaban sobre en la mesa todo el tiempo el tenis. En mi casa el tenis era el tema más importante, mi esposo fue campeón de tenis aquí en Haití, mi hijo mayor también eh, participó en varios torneos, estuvo en México en diferentes torneos en tenis. O sea, eh, eh, las personas... Cuando ven esa, esa primera historia, pues piensan que es todo así. No, esa, esa es, sí, parte de mi historia, no todo es verdad. Eh, pero al final del libro y al final de cada cuento, hay un, unos refranes y hay unos pensamientos positivos para la gente seguir adelante. También, al final del libro, yo le hago preguntas a la persona, eh, para, eh, eh, hay un espacio para que la persona escriba, cómo lo logró, cómo logró salir hacia adelante. O sea, para ver, hacer una interacción entre, entre el lector y, y el autor, en este caso yo. Claro. Sí, eh, va a haber otros cuentos y van a ver tal vez otros libros. Ya, yeah, aquí estoy leyendo, dice, ahora querido lector, te toca a ti contar tu historia. ¿Qué tipo de duelo has pasado? ¿Lo superaste? Sí. ¿Cuáles fueron tus motivos para salir adelante? Muy bonito, lo estoy leyendo, mira. Lo tengo sí, en sí, el sí. libro. Sí. Me alegro. Sí, eh, es como te digo, es para haber una interacción. Me, sí. me gustó esa... Eso fue algo que me inspiré y lo puse. Eh, y espero que mucha gente hagan ese, ese ejercicio, ese último ejercicio, porque al igual que yo eh, empecé a escribirle esa carta de, de, de, de adiós a mi, a mi amado esposo, pues yo pienso que mucha gente también deberían hacer así. No es solo ese, por la puerta. Exactamente esa carta que tú hablas es parte del ejercicio de la escritura terapéutica. Tú tienes que escribirle a una persona que ya ha muerto o que no puedes verla por alguna razón y quieres pedirle perdón o darle las gracias o o, qué sé, o cualquier otra cosa que se quedó sin hablar, escribirle. Y eso te va a ayudar a, a sanar, a deshogar y decir, bueno, por lo menos ya lo hice y si no lo quieres lo rompes lo quemas hace lo que tú quieres ¿no? y ese ejercicio es muy bueno muy recomendable ajá a, a, la, la, la, al final la aceptación del duelo es muy importante porque un duelo que no se resuelve se queda eh, patológico entonces eso es lo que lo que hay que hacer darle una aceptación al duelo y seguir adelante eh, con eso con esta última eh, eh, o sea, el último consejo que hago de decirle, animar al público a escribirlo, a, así como eso hay muchos y sí, también diferentes tipos de eh, métodos para pasar a, adelante, para seguir adelante, por ejemplo la silla vacía, tú uh -huh. pones una silla y te imaginas a esa persona, no solamente al que murió, pero también puede ser un jefe, tú te llevas mal con el jefe y le puedes decir y, y hacer porque la silla está vacía y, y es todo lo que te sale. Y eso da un gran alivio. Sí, tienes toda la razón. Toda la razón. Bueno, y yo te digo, ¿qué te puedo más decir yo? Que estoy muy orgullosa de ti, una mujer Gracias. poderosa que sale adelante, que se empodera y a pesar de todas las cosas, sufrir porque tú tenías la opción en tu vida, o me quedo aquí y, y me siento pena de mí misma y me derroto, o tomo las riendas de mi vida y sigo adelante. Y le doy gracias a Dios que tú estás por la segunda parte, de seguir adelante porque la decisión la tienes tú al final. Al final, sí. Sí. Gracias, Ada, gracias por esas palabras. Sí, voy a seguir adelante. Y bueno, estoy a tus órdenes para cualquier otro día. Eh, ha sido muy linda conversación. Feliz. No, despídete tú de la gente que te está mirando, de los que a lo mejor van a verlo después y dales una palabra que, de, que puedan ellos animarse para salir adelante. Bueno, muchas gracias, como te estoy diciendo a ti, Ada, y, y muchas gracias a todas las personas que, que me han mandado mensajes. Veo muchos corazoncitos que están saliendo eh, y yo quiero decirles que se puede, sí se puede salir adelante hay que planear su vida, hay que, que tener metas y no solamente meta decirla y ya, sino hacer las bases para lograr esas esa metas, ponerse pruebas, ponerse eh, met, eh, fechas. Eh, a, del primer saque no todo va a salir bien, uno tiene que, que tener eh, un plan B, como, como se dice, no, no me sale bien esto, me voy por esto otro, pero hay que ser, salir adelante, ser, ser fuerte sí. y sal, salir adelante. Yo soy fuerte, soy una mujer que me ha tocado ser fuerte y, en, y he tratado de, de seguir adelante. Y invito a todas las personas que, porque hay algo muy importante, Dios no te da una carga si tú no la puedes llevar, Dios está ahí. No solamente Dios, el universo, el ser eh, que está allá arriba como la persona, porque no solamente uno tiene que pensar en un Dios, en cualquier religión siempre hay alguien, siempre hay algo. Y esa persona, que en este como en mi caso, perdí a alguien muy querido, él siempre va a estar ahí conmigo, él va a estar en mi mente, en mi corazón y en todas mis en todo mi, mi, mi futuro yo tengo ese angelito que para mí yo siento que es un angelito que desde el cielo me está mirando sí linda, linda, preciosa te, te admiro mucho te admiro mucho Rosilma y eres un ejemplo a seguir realmente y no dejes Gracias. de seguir, escribes muy lindo Escribes del corazón y se nota Se nota que lo haces con mucho amor Así que te insto a que Nunca dejes de hacerlo e incentiva a otra gente a hacerlo también Porque eso ayuda muchísimo Saca de depresión, te saca de enojo De rabia, te saca montones de cosas Te hace una vida mucho más liviana Realmente, más llevadera Sí, sí. sí. y como te digo Hacer planes, planes Tener futuro, pensar en el futuro Para poder seguir adelante Porque eso es lo lo que te va a llegar. Ahora mismo mis planes son irme a la playa la semana que viene con mi familia, con, sí. con mis hermanas, con mi sobrino, un sobrino al que adoro, y sé que voy a jugar con él en la playa, en la arena, y bueno, es lo que me ha tocado vivir, es lo que voy a hacer. Sí. Sí. <risa> bueno, ha sido un placer, Rosilma, espero de todo corazón algún día podernos juntar físicamente y con todos nuestros amigos de sí. la asociación ahí de también y estar juntos y podernos abrazar verdaderamente y qué más te bueno, yo tengo gracias, dos gracias sí. ok gracias Ada eh, espero verte allá de aquel lado en Europa besos sí, sí, sí, bye. Sí. bye adiós bye bye, más. Bendiciones. bye, bye. gracias gracias